Lo importante era cumplir con la religión y tener buenas imagen ante la gente. El sufrimiento de quienes pasaban mal era un asunto en el que con demasiada frecuencia los hombres de la religión no tenían especial sensibilidad. La religión es cuestión del corazón, tanto en relación con Dios como en la horizontal, en relación al prójimo. Cuando esto no sucede se convierte en algo que abruma, asfixia y esclaviza. Las acusaciones de Jesús son muy directas. No entran en el reino ni dejan entrar a los demás, porque no quieren reconocer que Él es la puerta, Jesús, y autosigan al pueblo con interpretaciones rigoristas. Segundo, con el pretexto de oraciones, devoran los bienes de las viudas. Tercero,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 Lo Hacen proselitismo, pero cuando encuentran a una persona dispuesta no la convierten a Dios, sino a sus propias opiniones. Cuarto, caen en una casuística inútil, por ejemplo sobre los juramentos, perdiendo el tiempo y angustiando a los, a los fieles con cosas que no tienen importancia. Son guías ciegos y necios, dice Jesús. Mal van a poder conducir al pueblo Jesús insiste en, en el tema de la ceguera En que viven estos hombres de, de la piedad, la observancia y la sumisión religiosa ¡Ay de ustedes guías ciegos! les dice Jesús Con demasiada frecuencia la religión vive de las medios verdades Y del ocultamiento de, de sus numerosos engaños Con las personas normales, por débiles y pecadores que sean Jesús no se suele mostrar tan duro, pero sí con los que son guías del pueblo o constituidos en autoridad. Dice Jesús su sentencia será más severa. Los que tenemos alguna responsabilidad en la vida de la familia o en el campo de la educación o de la comunidad eclesial, tenemos mayor obligación de dar ejemplo a los demás, de no llevar una doble vida entre los que enseñamos y los que luego hacemos de no ser exigentes con los demás y tolerantes con nosotros mismos, de no ser como los hipócritas que presentan por fuera una fachada, pero por dentro son otra cosa. Las acusaciones de Jesús hemos de aplicar a nosotros porque dentro de cada uno puede esconderse un pequeño o un gran fariseo. ¿Qué actitudes fariseicas descubro en mí? Repasemos la lista y respondamos sinceramente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 pero para vivirla la hacen sus propias acomodaciones. Preguntémonos hoy si nosotros en algunos momentos no buscamos acomodar el Evangelio a nuestra propia conveniencia a fin de llevar una vida más cómoda. Que el Señor los bendiga.